problema y debo decírselo a la prensa los cobardes cierran los cobardes cierran pero hay unos de que nunca cierran nunca cerrar nunca cerrar la policía recorre cuarto. ¿eh? Bueno, eso, eso yo lo decir, no lo puedo decir pero yo no lo he visto pero cuando cierran la puerta de adelante, está vendiendo por atrás. Está vendiendo por atrás. Pues este mismo negocio, amanecía 24 horas. Este En este caso me siento potente, no porque haya fallecido nadie. niña Si no por todos los pasos que hemos dado y nunca se resuelve nada, han trasladado, señor, ¿cuánto comandante? Cosa igual sigue la cosa igual sigue los de droga operando sigue los de droga operando y siguen todas las cosas igual no se está resolviendo nada Entonces, creo que creo que habrá que hacer algo más allá más allá que la autoridad o no sé si el director de la policía o no sé si el presidente de la república tomará cuenta de niños, porque ya pueden ver pueden ver todo lo que pasó en Gracia, todo lo que pasó en Gracia, donde involucró la policía, y tenemos casos bastante parecidos a los de ¿Cuál Por la diferencia entre los oportunidades. La única diferencia que creo que ha pasado es que entre los pastores porque estaban bebiendo ese señor. Está difícil. Aquí hay que poner un destacamento de la policía fuerte y apriete la muñeca. Porque aquí entran delincuentes de todas partes. Entonces se mezclan con la juventud, le corrompen la mente. Entonces, ¿a dónde va un país? La, principalmente con la juventud que debe de echar para adelante. Entonces, ¿para atrás qué vamos? Por encima... Esto no puede ser así. Esto hay que hacer un destacamento de, la, de la policía. Por lo menos con 10 o 12 policías. Para que puedan controlar la delincuencia.